A Arauz Lazo. Eh, el voto de los, de los candidatos menores es el voto que importa sobre todo para, para consolidar en segunda vuelta. En primera vuelta hay una tendencia que dice no desperdicien el voto o si es que votan por los candidatos que no son Lazo, están regalando el voto a, a Arauz. El único que realmente rompe con este esquema es Jaco Pérez porque Jaco Pérez es, es un candidato que sí tiene, sí tiene presencia por sí mismo y que no... No es lo que nosotros llamamos chimbador. Un candidato que solo está para quitarle votos a los que tienen más posibilidades. Entonces, eh, aquí hay muchos sectores que pueden movilizarse y que realmente pueden cambiar en un 1% cómo como se dan las elecciones. Porque un 1% puede representar lo que la diferencia necesaria para que un candidato como Arauz tenga segunda vuelta o gane directamente. Con Lazo estamos siempre pensando en las peores opciones porque Lazo genera mucho rechazo a pesar de, a pesar de todo. Lazo no es un candidato que haya logrado cristalizar su propia sus propias bases de apoyo y él tiene un voto duro, efectivamente, y tiene una estructura de partido fuerte. De hecho, creo que es la única estructura de partido fuerte que